Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. Siguiente problema, razonemos si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. 51 es igual a 3 por 17, por tanto 3 y 17 son divisores de 51. Lo cual ya sabemos que es cierto, porque si esta, si esta operación es correcta, entonces al utilizar un factor como divisor el resultado es el otro factor. Y aquí pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta afirmación es cierta. Muy bien, siguiente problema. Nos dicen 3 por 2 por 17 más 3 es divisible por 2 por 3 y por 17. Veamos si esto es cierto. Lo que está claro es que en esta expresión, si nosotros la vamos dividiendo por cada uno de estos números, ¿sí? al final tendremos lo siguiente. Por ejemplo, para que esto sea divisible por 2, si nos fijamos únicamente en esta parte, ¿sí? recordemos que esto se puede escribir así, ¿sí? O sea que sin necesidad de hacer toda la operación podemos saber si el número resultante es divisible por 2. ¿Por qué? Porque al ser una fracción que contiene una suma, esto lo podemos escribir como una suma de fracciones. Aquí está claro que al haber el factor 2 eh, es divisible por 2 el resultado de este número. Sin embargo, en este caso no es divisible por 2. Por tanto, aquí no se puede decir que el número sea divisible por 2. Vamos a ver si es divisible por 3. En este caso hacemos lo mismo y dividimos las dos partes de la suma entre 3 y vemos que aquí sí es divisible por 3 porque tenemos un 3 que multiplica y aquí también es el resultado tiene un residuo cero. Por tanto, ambas expresiones son divisibles por 3 y por tanto el número resultante final de estas multiplicaciones y después sumado este 3, el total sí es divisible por 3. Como ahora ya puedes imaginar, al realizar estas mismas, estas mismas expresiones, pero ahora con 17 como denominador, pues nos vamos a encontrar lo siguiente. Nos ahorramos este paso. Ahora ya podemos ir directamente a escribirlo de esta forma y podemos ver que si bien esta parte sí es divisible por 17, esta otra no, por tanto, esta expresión no sería divisible por 17. Entonces, de todas, es, de todas ellas, la única que sería cierta es que el número este es divisible por 3.